Guaitala. Hace unos días lo presentamos en Barcelona, el Bulet de Guaitala, la Escuela de Comunicación Transformadora. Ha nacido esta nueva escuela para dar cabida a... ¡tá! los proyectos de formación que planteamos en Guaitala. En esta escuela te ayudamos a mejorar tu comunicación para que conectes de una forma muy humana con todas esas personas que creen que un cambio es posible y que quieren apoyar a las personas que están haciendo las cosas bien. Vamos a hablar de comunicación de iniciativas y también de comunicación de personas. Y para hablar de comunicación muchas veces hay que hacer primero una mirada hacia adentro y revisar nuestro proyecto y nuestra misión. Así que nace esta escuela para que puedas pararte, reflexionar y preparar mejor esos mensajes que quieres lanzar al mundo. Para que los lances con todo su impacto. Apúntate para recibir toda la información en el enlace que encontrarás en la descripción. Lo que enviamos en nuestros correos no lo publicamos en ningún otro lado. ¡Adiós!